Hola mi gente linda del mundo mundial, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Judita, por si no me conocen, y este es mi canal Afrodita. Estoy muy contenta de haber regresado de nuevo porque miren, tengo una libreta llena, llena, llena, llena, llena de muchas sorpresas, de muchas ideas y muchas cosas que quiero compartir con ustedes. Así que no se vayan, quédense en sus asientos que esto va a empezar. Hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante que es sobre el gran corte o big shop. Bueno Judita, ¿y qué es el gran corte? Muy sencillo, cuando una persona decide cortar su pelo químicamente tratado, alisado, por cremas, por productos químicos para dejar crecer su cabello natural. Sí, por eso vemos a mujeres que han tenido el cabello largo con el de o con químicos y han decidido cortarse el cabello y dejar un poco el cabello natural que les ha crecido. Pueden que sea diferente largos, largo, o sea, pueden tener mitad y mitad o simplemente un poquitico de cabello natural. Y entonces han cambiado eh, su look, han cambiado su forma de, de verse. Y eso significa porque han decidido tomar esa decisión de quedarse con su cabello natural y para eso han tenido que cortar. Esto es un proceso, por supuesto, que es, eh, o sea, tiene también sus cosas psicológicas, que es una cosa también de... Tú sabes, de, esas, de ese amor propio de verse uno mismo, no todo el mundo se identifica con eso, por eso no es recomendable para todo el mundo y hay que saber el por qué se hace y qué consecuencias puede traer después. Y también saber cómo uno puede llevar su vida rutinaria, o sea, cómo puede llevar su rutina con ese cabello afro que anteriormente, quizás 5 o 6 años, no habías peinado. Por eso es un proceso un poco sensible y yo lo recomiendo. Esa fue una de las mejores experiencias de mi vida. Pero no todo el mundo está preparado siempre para dar este paso Vale, y hoy quiero hablar sobre mi experiencia Yo tuve en, en total dos big shops, dos cortes Uno lo hizo mi mamá, el otro lo hice yo misma Uno fue a ras con ras, o sea, de un solo golpe, shakata Y me quedé así, y mi mamá me puso trenzas y bla, bla, bla Y al segundo lo hice yo misma, poco a poco, poco a poco Hasta que en el 2017, en agosto, hice así Y ya lo poquito que me quedaba shakata, me lo corté Y me quedé con mi cabello afro, que no es como ahora O sea, yo empecé también más o menos por aquí todo tiene un proceso. Pero eso, no es, eso no es sencillo porque a lo mejor no estás de acuerdo con lo, que te, con lo como te ves. O a lo mejor como que a lo mejor sí te gusta, pero a lo mejor no. O sea que todo el mundo puede tomar esa decisión, pero no todos los efectos son los mismos. Bueno, todas las cosas. Yo empecé desde el principio, empecé a conocerlo más. Es, pensé a experimentar, a peinarme, a ver qué rutinas hacía y cómo, sobre todo cómo desenredarlo desde las puntas hacia la raíz. Eso es otra cosa que yo puedo ir explicando en otros videos. Hay un momento... En el que el pelo, el pelo, el pelo afro cuando uno lo empieza a peinar mucho Llevas ya dos años ahí atrás de él, atrás de él Como que empieza a, las puntas empiezan con los nudos de hada A medida que crece los nuditos se empieza a partir el pelo O sea que es siempre bueno cambiar, usar un estilo protector, todas esas cosas Y hoy 2020 puedo decir estoy en el tercer año de pelo natural Estoy muy contenta por la decisión que tomé, es una buena decisión No me arrepiento, creo que si volviera a nacer lo volviera a ser Pero es muy importante saber uno por qué lo hace cómo ir detrás y después de eso también la información, hay que informarse bien caballeros sobre el cabello que uno tiene, hay que saber tratarlo bien y a ver no hay que ser muy cosquilloso y decir todas las cosas que voy a usar son para cabello afro, todos los productos y, y gastar 1500, eh, 1500 euros o, o dólares o lo que sea en dinero, pero sí hay que informarse bien porque hay muchos tratamientos eh, naturales que se pueden emplear, hay muchas mascarillas que se pueden hacer, lo más importante creo que es la información entonces nada, aquí los dejo que me quedo sin batería y entonces no puedo terminar de grabar el video. Bueno, los invito a que sigan, a que se suscriban a este canal, que lo compartan. Eso les puede ayudar a muchas personas, a una amiga, a una abuela, a una mamá, porque eso es para todas las generaciones. Creo que muchas personas han dado este paso muy importante en sus vidas. Yo estoy muy, muy feliz de, haber, de poder regresar con este canal y me alegro mucho. Y nos vemos en la próxima aventura. Chao.